Comunicarse en entornos digitales amplía las posibilidades de interacción tanto con estudiantes como con padres de familia y favorece la enseñanza, la comunicación y el flujo de información en la comunidad escolar. Para dominar la comunicación en entornos digitales se requieren conocimientos y habilidades para transmitir y recibir información a través de llamadas telefónicas, mensajes instantáneos de texto o de voz y videollamadas. El entorno digital permite la comunicación de dos tipos, la sincrónica, mediante llamadas, videoconferencias, mensajes instantáneos o chat, o la asincrónica, a través de correo electrónico, mensajes de texto y correo de voz. Mediante estos canales digitales de comunicación, los profesores podrán ampliar sus posibilidades de contacto e intercambiar información en un entorno distinto al físico, alcanzando así a colegas, directivos, jefes de clase y padres de familia. En relación con saber comunicarse en entornos digitales, el docente deberá utilizar el teléfono celular para comunicarse con otras personas, usar herramientas como el correo electrónico para compartir y transmitir información, manejar mensajeros instantáneos como WhatsApp o el mensajero de Facebook para entablar comunicación directa con colegas y estudiantes usar videollamadas o videoconferencias para interactuar con otros colegas, usar grupos de Facebook para compartir información institucional o académica y participar en foros virtuales de discusión como parte de sus actividades de educación continua y capacitación permanente. Educación es comunicación, por lo que todos los cambios que suceden en uno afectan al otro. En el contexto tecnológico, la evolución de la comunicación se ha dado en al menos dos sentidos. Por un lado, podemos ver la ampliación geográfica del alcance del mensaje y el incremento del impacto en las audiencias. Y por el otro lado, podemos ver un aumento en la vigencia y perennidad del mensaje asíncrono, antes tendiente a desaparecer. La comunicación en entornos digitales permite a los docentes superar la barrera espacio-temporal con fines educativos. Maestros y maestras participan de modo frecuente en foros de discusión, Mediante el correo electrónico, los docentes pueden enviar y recibir circulares y avisos, pero a través de los mensajeros instantáneos se logra establecer un canal asíncrono de comunicación con padres de familia o con colegas de otras escuelas de manera eficiente y económica en el que se dan a conocer al grupo asuntos relevantes.